Cuando entramos de nuevo en FlexClip o bien siempre que accedamos en nuestro perfil a nuestros proyectos podemos entrar de nuevo a editar un archivo o también podríamos borrarlo. Si pulso editar podré continuar modificando cualquier aspecto de los editados anteriormente